Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección oh Está cabrón, muy cabrón, papi, alca, dígame la bendición. Uh. Uh. Hotel, uh. un casejo, un hotel Y se ve cabrón a la vista oh, sí. En ella puedo aterrizar un avión Y solo me falta la vista oh. Imposible que falle esta combinación Me flow, una ensalada, mixta Palomo, uh. Paloma incita Cuando se habla de grandeza, no traje la lista oh, Neverland, los desmonto como le colan Y si yo te enseñalo, los míos te los dan y vas pa' dentro, pero te la vas.